Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Nike WORLD, Un Mundo de Ocio Como siempre estamos presentados por nuestros grandes amigos de Dead Core. Eh, debajo del video les voy a dejar el link de su Discord para que puedan ir in ingresar eh, Puedan descargar repacks de prácticamente todas las versiones de World Warcraft También puede comprar puente y pedir ayuda También eh, tienen, tienen la opción de um, comprar pequeños cursos ¿verdad? de script, de C++ o todo lo que es, lo mejor de lo mejor, corte hoy se nos une un, un foro que se llama Creador. debajo del video les voy a dejar la descripción para que puedan ingresar es foro de lo mejor también en Creador eh, puedes obtener por ejemplo ayuda de programadores junior eh, gente que quiere aprender, también hay gente con, con más capacidad eh, tenemos por ejemplo, por decir, tutoriales, script, eh, base de datos SQL, model, o sea, edición de modelaje O sea, lo que es importación y exportación de, de modelos de otras versiones a WoW eh, Repacks, páginas web, herramientas, también tenemos varios canales El diseño de la página en sí es increíble Y la verdad que es mu una muy buena comunidad Y hablando de comunidad, aprovecho para decirle a la gente que se está entusiasmando con el tema de WoW lo que es programación y demás que tengan mucho pero mucho cuidado con un tal Mystic también se eh, le conoce como Klaus ¿verdad? Eh, este es un cubano que se hace pasar por programador y que va robando fuentes de de otros inclusive eh, por ejemplo, a de que alguien quiere colocar un servidor y él se mete, quita plata, o sea, es un ladrón, en pocas palabras. Entonces, gente, a tener mucho cuidado de este Mystic Klaus y qué sé yo qué nombre más tiene, ¿ok? Bueno, ahora comenzando y siguiendo con el video. Eh, este video se trata del de banner de Discord, cómo, ingre, cómo agregar el banner de Discord, ¿ya? Y también eh, vamos a tener un extra que sería para cómo hacer la configuración. De los puntos de votación a pedido de mi club de fans que creo que son como dos por ahí algo es algo ok bueno vamos a comenzar lo primero es prendiendo nuestro champ ok y ahora nos vamos a lo que sería nuestro local host esperamos que se cargue ok vamos a iniciar sesión como lo normal ¿ya? todo como debe ser un dos, tres. Tampoco, no me acuerdo 9 que no me como siempre ahora les voy a explicar cuál es el banner del disco que les estoy hablando sería esto lo que ven acá, ven esto sería bueno para eso nosotros necesitamos dos códigos que les estoy dejando debajo del video, de la les dejé en la descripción para que usen estos códigos Pero primero para que sepan de qué se trata Vamos a entrar al Discord Disculpen si mi internet está un poco lento porque como yo expliqué, normalmente a esta hora es una porquería Pero es lo que hay Ok, ahora. Bueno, este disco creé justamente para eso. Bueno, lo primero que hacemos como siempre añadir un servidor Vamos a darle que sea juego Podemos poner para mi amigo y yo Esto no importa, vamos a ponerle acá Servidor Test La imagen después lo pueden colocar Normalmente es 512 x 512 Ya voy aclarando, vamos a darle crear y esperamos que se cree, ahí está bueno esto ya sería ya eh, nuestro servidor vamos a decir ya después le pueden colocar todo lo que es niveles comprar un paquete de bus y todas esas cosas bueno una vez puta que rompe pelota bueno dejate de joder ya dejar de romper bueno tenemos... toda esta mierda no vamos a hacer ok una vez que creamos esto nos vamos a servir o sea, que a su servidor que sería acá si sos administrador te va a salir todo esto obviamente que si sí creaste te van a ajuste de servidor y para activar esta parte lo primero que debemos hacer es ir a widget ya después nos vamos a esta parte habilitar widget del servidor ven esto en el canal de invitación, por ejemplo, es donde el canal donde van va a salir lo que van entrando. Dependiendo de la configuración que tener. En este caso le voy a poner yo general. Y este es lo que necesitamos, ¿ves? Este código. necesitamos. Mientras. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a nuestra calle. Eh, sham, Nos vamos a htdocs. Nos vamos a aplicación a módulos luego a home y donde dice view acá está view y en home php clic derecho y le damos a editar normalmente siempre está muy abajo sería acá esta línea es la que tenemos que editar primero con el código que yo le voy a dejar eh, debajo del vídeo entonces copiamos el primero esto Vamos a control c seleccionamos esta línea y le damos control v ven el segundo sería esta línea entonces agarramos esta línea acá le damos control c volvemos inicio hasta acá y le damos control v bueno ahora es donde vamos a colocar el código que le estaba hablando que sería este código le damos a copiar y volvemos a nuestro a nuestro perdón nuestro código seleccionamos esta parte le damos control V vamos en el siguiente seleccionamos esto de nuevo hasta acá y le damos control -v. ven le damos guardar okay. ahora la siguiente parte sería quitar una invitación pero no tenemos bueno tengo que ir al servidor invité dejamos que se cargue y acá este enlace expira en 7 días ¿verdad? entonces le damos clic acá y nunca va a ¿ven? ¿eh? entonces lo único que nosotros necesitamos es este este lo único que necesitamos este último le damos control c y nos vamos a nuestro eh, nuestra página vamos a panel de administración dejamos que cargue un ratito después nos vamos a sistema ajustes y en esta parte donde dice ID de invitación le damos control V que es nuestro nuestro código le damos actualizar bueno acá nosotros ya guardamos ya en esta parte ya tenemos guardado ya entonces por lógica ahora vamos la casita ya no tendría que cargar tendría que cargar acá está bien servidor el test y este sería el banner <coughs> bueno este es una clase de banner y acá uno elige lo suyo ¿verdad? si quieren elegir otro estilo de banner tendríamos que irnos eh, un poco más atrás donde dice home y en la parte dice config hacemos acá y acá tenemos ¿ven? la definición el clásico que es lo que estamos poniendo y el banner discord le damos 2 guardamos, volvemos a nuestro control F5 para que no se guarde el caché y esperamos que cargue ahora va a cargar de una forma diferente ahora va a cargar como si fuera una lista un ratito, ven carga así, ese sería el banner el anterior el clásico ¿Ven? Acá si no revolvemos al 1 va a ser el cuadradito ya eso ya es depende del gusto de cada uno ya ¿verdad? vamos a guardar acá le podemos hacer control F5 y van a ver que, que va a estar haciendo y funciona súper bien ahí, ven bueno ahora lo siguiente a cerrar esto, y vamos a atajar un poco aquí Ahora lo que vamos a hacer es lo que me estuvieron pidiendo que son los puntos de votación ¿Cómo se configura? Ok Lo primero que vamos a hacer irnos a esta página que se llama TopG Listo. TopG Y le voy a mostrar eh, para la gente que no sabe, por mucho van a decir ¡Ay sí, yo sé, es muy fácil! ¡No, mentira! o no sabe tampoco, por eso justamente está viendo este vídeo Ok, vamos a entrar y no recuerdo si tengo una cuenta si sí tengo okay. le damos entrar realmente que se pueden registrar con cualquier con cualquiera de sus cuentas de google facebook lo que quieran. bueno cuando le aparece esta interfaz le damos acá agregar nuevo ya después le damos seleccionar categoría nos vamos, siempre está en el último que es World of Warcraft esperamos que cargue de nuevo y acá le ponemos el título de cómo se llama nuestro... este... ¿cómo se dice? nuestro servidor el sitio web que yo voy a hacer una trampita tal es solamente para mostrarles Ahí. el disco que es opcional ¿verdad? Este, ¿Se acuerdan que yo le dije cómo quitar el código, el último código? Bueno, este sería acá, te muestra el rol, ¿eh? Cuando vos le da a eh, invitar gente y que se nunca despide, le coloca acá. ¿sí? El eh, Lugar de host sería opcional. Eso es eh, donde tenés tu, tu alojado tu tu vps o tu servidor, lo que como como quiera llamar. Yo le voy a poner que está en, en Angola versión del juego sería qué versiones en mi caso como yo estoy usando una acercore sería el 335 el tipo de juego en opcional ahí puedo poner si es blitz like este si es pro faction tiene un montón de cosas ¿ya? Yo le voy a poner acá ¿verdad? y acá una pequeña información por ejemplo eh, qué sé yo bienvenidos World, y le ponen acá abajo los raid o lo que ustedes quieran bueno esto es todo eh, premium le voy a decir Así que nosotros damos gratis porque somos pobres le damos a ingresar incluye contenido ta, ta, ta, ta, ta. ok faltó algo acá que sería este mm, bueno le puse nomás el mayor de el de google <risa> vamos a ver si no acepta pues no preparen nada y le damos a ingresar ah funcionó bueno acá en cargar imagen este es por ejemplo puede ser una imagen de 640 x 480 o 512 x 512 eso sería ya la imagen que va a salir en la galería este ya depende de cada uno de ahí le damos en skip o si quieren guardar su vídeo también acá ¿Ven? el canal que le voy a dar este tipo otra vez y acá es lo interesante, acá es donde nos carga lo que nosotros nos vamos a necesitar, bueno eh, abrimos en mi caso el sqljock que es mi interfaz de database, le doy connect le y nos vamos a eh, la base de datos de nuestra página, ¿Vale? en este caso sería CMS que es el mío, me voy donde dice votos o botes y acá es donde tenemos que poner nuestra configuración en el nombre ponemos cómo se va a llamar el tema de la votación, yo le voy a poner naikon nomás ¿Ya? en el url es donde va a redirigir la página para hacer la votación que sería acá le damos copiar ingresamos acá y le damos pegar, ven? Damos ok donde dice time sería el tiempo eh, cada cuánto tiempo eh, le sumaría los puntos en mi caso le voy a poner 24 24 horas después en points que cada 24 horas le sume 10 puntos en la imagen la imagen sería el uno, un gif por ejemplo podemos usar a ver podemos usar, usar esto acá te, te muestra cuáles son los gifs o este que es más grande presionamos desde acá hasta donde dice GIF y control c dirigimos acá seleccionamos este control v. Ahí y le damos guardar para saber si funcionó como nuestro localhost o nuestra a nuestra página web ah perdón perdón perdón tengo que aprender esta verga ok localhost podemos que cargue Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro panel de usuario. El panel de usuario y esperar que cargue. Vamos a panel de votos y acá tendría que cargar ya lo que acabamos de hacer. ¿Ven? Gasta. Esto es el, lo que le va a sumar después acá. Inclusive vamos a probar. Vamos a darle votar. Y nos redirige directamente al link. Y acá yo le pongo mi username, que es Nikon. y esto sí o sí te hay que hacer. Esto es una vez nomás, eh. después ya no hay ningún problema. El girasol rojo, creo que no sé. Ahí, ahí, ahí está, verificado. Y este para el connect. En mi caso yo tengo lo así este que no. voy a darle a ingresar votos. y acá dice eh, mi voto fue agregado para Nikon World entonces, por lógica en nuestros puntos de arriba tendría que ver 10 puntos ya ¿ven? Gracias. perdón Gracias. puntos de votos, 10 ¿ven? ahora vamos a verificar nuestro contador nuestro conteo de lo que sería nuestro panel de votos como pueden ver ya hay un cronómetro que de 24 horas tiene que bajar hasta cero para poder volver a votar. Es así de sencillo mis amigos. Hoy pudimos ver eh, cómo se ingresa lo que sería el banner del Discord, cómo se configura y también en los puntos de votos. Gracias a todos los que siguen apoyando, a los que me critican por los videos, a los que me apoyan de igual manera, muy buena onda. Le agradezco a todos. Dejo el video, le voy a dejar mi Discord y para seguir creciendo. Chau chau.